Entonces, con mis piernas de forma cómoda, dejo que mis brazos se relajen y sentados, inhalo profundo y exhalo. Y pongo mi atención en ese punto al frente de mí. concentrándome poco a poco a volver a estar aquí ahora a sincronizar mis pensamientos a cómo me quiero sentir y así poco a poco Segundo segundo, voy sintiendo a mi propio cuerpo, sentir cómo voy regresando a un estado tranquilo. Y desde el corazón, desde aquí dentro, un calorcito especial de calma, de tranquilidad, se exparce a través del cuerpo. Ese calorcito es como un masaje Hacia cada músculo Especialmente Hacia mis hombros y mi cuello Puedo sentir esa tranquilidad Regresando en cada respiración cada vez más profunda, cada vez más natural. Y el cuerpo se va aliviando, liberándose de todas las cargas, liberándose de cualquier rastro de tensión que hubiera aquí, ahora me sumerjo en esta agradable sensación de estar absolutamente La vida me regala esta pausa de tranquilidad, llegar a esta calma que tanto necesito, estos instantes profundamente cargados de livianez de luz de paz como si todo mi corazón mi mente todos mis pensamientos fueran quedando impregnados con este dulce aroma de la tranquilidad, de la calma y esta fuera como una espuma profundamente limpiadora capaz de remover todas las manchas de emociones poco agradables que tuve a lo largo de hoy remover la frustración y alivianar el corazón con este cariño especial del alma se va limpiando todo el rastro negativo liberándome de todo ese estrés y preocupación. Esta espuma de calma penetra profundamente en mis recuerdos y cada vez me siento más sin más, libre. Como si el tiempo mismo me liberara. Y voy hacia adentro. A entrar en contacto. Con la esencia misma que soy yo. El alma, este ser espiritual, esta energía eterna, brillante, radiante, reluciente, más allá de solo mi identidad física. Esta es mi naturaleza espiritual, eterna, única, Dios. Justo en este instante, soy absolutamente... Liviana, luminosa, esta alma, este punto de energía consciente, que piensa, decide, que originalmente es paz. Puedo volver a recordar en lo profundo que realmente soy paz. Yo, esta alma, única entre tantos millones de almas, soy un ser de paz. corazón, mi mente, mi subconsciente, todo se va sincronizando, suave, naturalmente, hacia esta paz tan real, tan dulce. tan refrescante limpiando todo rastro de tristeza limpiando el miedo y solo queda una profunda sensación de calma Tranquilidad. Yo el alma, poco a poco, voy regresando hacia mi lugar de origen, la más hermosa dimensión espiritual. Donde soy solo alma. Mi estado de semilla. Soy solo esta energía radiante. Como una hermosa estrella. De luz espiritual. Aquí. En el cielo. para el mundo de las almas, el nirvana, reina el más profundo silencio. Yo misma estoy absoluta y profundamente concentrada como una semilla en su esencia misma y este espacio espiritual es de la más pura bella radiante luz rojo dorada Aquí, todas las almas están como yo, en su forma de energía espiritual, más allá del cuerpo, más allá del sol y las estrellas. En esta dimensión de absoluta y profunda paz, aquí el ser supremo, el alma suprema, en el centro de todas las almas, irradia absolutamente divina. Paz. Aquí ni siquiera necesito pensar, todo lo que siento, todo lo que experimento es paz profunda, absoluta. sin límites cada alma aquí está en su máximo potencial de pureza con el brillo más hermoso y yo misma estoy en ese estado de absoluta plenitud ya no hay nada que le falte. Ya no hay nada que desee. Estoy. Como quiero estar. En la más absoluta libertad. Aquí. En el cielo. En el Nirvana. Ya no tengo que desempeñar papeles, solo soy esta chispa de energía divina en absoluta paz. Todo mi ser. Libra, irradia y siente la paz más profunda que haya experimentado en el silencio más dulce que el alma jamás haya sentido más allá de todo el ruido del sufrimiento y la angustia todas las almas aquí están absolutamente en paz liberadas de todo su sufrimiento aquí ya no existe ni el rastro del dolor absolutamente paz yo Siento mi propia capacidad de paz, ilimitada, vibrando en esa misma sintonía de paz suprema que el alma suprema en medio de todas las almas está irradiando estoy tan libre eternamente pacífica aquí Toda la humanidad, todas y cada una de las almas está en su absoluto estado de pureza, llenos de todo su potencial de amor, de alegría espiritual. Llenos de armonía, llenos de luz, pureza y absoluta paz. Me siento a mí misma, tan llena, desbordante, tan desbordante que irradio tanta paz, ya no cabe en mi corazón y sale fuera de mí. experiencia sentir esa conexión que existe entre yo este ser de paz todas las almas y el alma suprema en esta región tan El alma realmente está descansando, recargándose, liberándose y disfruto tan profundamente desambullirme cada vez más en esta agradable sensación aquí es donde pertenezco de aquí es donde soy originalmente aquí esta paz natural es mi naturaleza Es el regalo que la vida me está dando ahora. Es donde voy a regresar. Cuando haya terminado mi papel. Aquí. Mi hogar eterno. El alma. Y el alma suprema. Aquí donde solo hay paz, puedo entender por qué el alma, cuando hay el ruido de la falta de paz, deja de sentirse natural, mi naturaleza eterna. Real, original, es esta dulce paz, donde todo, absolutamente todo, está tan pacífico en mí. De tal forma que ni siquiera necesito pensar, solo soy naturalmente esa paz. El corazón se desborda de paz. Y puedo reconocer esa paz en cada alma. Y con esa dulce visión de paz hacia todos mis hermanos las almas. Poco a poco. Voy volviendo a permitirme sentir el cuerpo. cada átomo lleno de esta nueva energía mi mente totalmente tranquila mi corazón sereno y puedo estar listo lista para lo que sea que traiga la vida. Así, poco a poco, voy moviendo mis manos y mis pies y regreso al aquí y a la hora. Om Shanti. Bienvenidos de regreso a este mundo de almas en el cuerpo. Voy a leerles a ver qué nos sale hoy de este libro mágico. Entonces, mira, no tiene título, pero está aquí la estrellita. Dice, aquí en el mundo físico, todo está en constante movimiento. Las olas van y vienen.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 Pero Dios no entra en el ciclo de nacimiento y muerte. Y así, en el mundo de las almas, hay solo quietud. A medida que aprendemos a ir a ese hogar y estar con Dios, también nos vamos volviendo inmutables y calmados. Eso dice, dejamos nuestro hogar original, el mundo de las almas, y venimos al teatro de la vida, y acabamos por olvidarnos del argumento. Dios nunca entra en la obra, y por lo tanto no se olvida de la trama. solo Él, pues, puede hacernos entender la obra entera. solo Dios posee tal conocimiento, y solo Él puede darlo. Por ello, Él es el alma suprema. Él está más allá, es diferente, es único, es el Padre y es el que nos da nueva vida.